¿Qué onda perinolas? Pues el otro día, yo estaba muy tranquilamente y no me acuerdo si me estaba viendo en el espejo o si me iba a tomar una mirror selfie pero el punto es que ya estaba muy Agustín cuando de repente mi mirada se fija en una frase que tengo pegada en mi espejo desde hace ya bastante tiempo pero cuando la leí como que me hizo shock ¿Qué significa? Así es mi cotidianidad, ¿no? De repente, la mitad del día al día deja de tener sentido a pesar de que me está rodeando constantemente. Pero bueno... Ahora externo estas cosas por aquí. Que en vez de quebrarme la cabeza por mi propia cuenta. Que por una parte es bueno porque puedo externar todo el embrollo mental y ya sabes lo que dicen. Pero por otra parte... Este, pues está un poco complicado porque he estado tanto tiempo aquí adentro que tratar de externar todas estas ideas de una manera coherente, lógica y organizada, pues sí es todo un show. Pero bueno, a lo que vine. Eh, yo estaba aquí viéndome en el espejo cuando esta frase, que, que siempre la leo todo, todas las veces que me veo en el espejo, pero esta vez cuando la leí, como que mi cerebro no la procesó, al igual que siempre. Y pues hoy les vengo a... Compartir el proceso de la descomposición de esta frase y mi análisis al respecto. El origen de la frase. Esta frase la he tenido, como dije, desde hace mucho tiempo en el espejo. Y esta idea la robé, pues, en, en Birdman, la película. Este, hay un espejo que tiene esa frase pegada y yo cuando la vi por primera vez dije... Quiero. Y pues es así. El contexto dentro de la película Birdman. Pues, la verdad es que la película yo la vi, si no me acuerdo mal, cuando salió, que fue en 2014. Y, pues bueno, ¿no? Que ya no me acuerdo tan porque mi retención de memoria, uy, híjoles. Y, pues bueno, les voy a poner aquí las imágenes, las pocas imágenes que encontré en mi buscador, a quienes no la han visto. Pero bueno, que okay, dentro de la película, esta frase cobra un sentido o un significado específico. Porque se van tratando ciertos temas de problemas con el ego. Y lo van enfocando con la creación de arte siendo tú un artista. Tipo el conflicto de crear el arte por el arte o por las personas, la fama, la crítica, ya saben. Entonces, esta frase aparece en el vestidor de este dude, que no me acuerdo su nombre. Que creo que es el personaje principal. Y pues está con este rollo de que por fin va a ser algo importante. Y su hija le dice, mano, ¿importante para quién? What do you mean? Y le dice, ni tú, o sea, que ni él ni su arte son importantes así como nada ni nadie lo es Y que se va acostumbrando Y pues, man, este dude con sus problemas de ego El struggling con la popularidad y la crítica y este rollo y Luego su hija viene con esto Y pues, si es un embollo, un embrollo Entonces aplica, no sé, yo no les estoy haciendo un análisis de la película, les voy a analizar la frase, la frase en específico pero pues quería contextualizar un poco lo que pasa o lo que recuerdo que pasa en la, en la película sí. y cómo esta frase eh, se acopla a cierto contexto y ya <risa> ahora bien, esta frase yo la he tenido desde hace tiempo probablemente desde el 2014 o el 2015 pero bueno, pues las cosas cambian yo cambio, todo cambia y pues sí, en, si tú vuelves a ver la película la frase va a tener el contexto una y otra vez pero en mi in real life pues yo voy cambiando de qué moto seguir con doble T <risas> y pues algunas cosas dejan de tenerme sentido otras van mmm, generándome sentido y pues en fin este es un análisis de la frase fuera de la película entonces ya a lo que me truje descomponiendo esta frase empecemos a thing is a thing pues sí, mamita, ni cómo negártelo. Una cosa es una cosa o una cosa es esa cosa. Eso no hay nada más que agregar. Ahora seguimos con la segunda parte que es not what he said of that thing. Y bueno, o sea, en parte tiene sentido más o menos algo así, digamos. Pero aquí entre nos déjame decirte que yo sí creo que una thing es lo que es set of that thing Pero lo que pasa es que cada quien decide Si aceptarlo O no Ok, entonces voy a desarrollar Yo creo que una cosa Es todas las cosas Hasta lo que no es mm, A ver Por ejemplo Este termo Es un termo Es este termo Y este termo no es una caja de cerillos. Pero al mismo tiempo, este termo es no ser una caja de cerillos. Mira, voy a poner una gráfica aquí que especifique mejor la idea. El termo entra en la categoría de cosas que no son un termo. El termo entra en la categoría de cosas que son específicamente este termo. El termo entra en la categoría de cosas que no son una caja de cerillos. Entonces... Es lo que no es. Pero al mismo tiempo, no es lo que no es. Ok, pero esto es dentro de un plano aquí humano, mental, corpóreo, mundano, tangible. Porque si lo ponemos a una escala mucho mayor, en realidad no existe diferencia entre este termo y esta caja de cerillos. Y tú me dirás, ¿cómo es eso posible? Claramente no son lo mismo. Pero ok, por ejemplo, si yo te doy arena, tú me vas a decir, no pues... Es arena. Ah, y ya está. Una sola cosa. Pero si le hacemos zoom. Vas a ver que hay plástico. Conchitas, piedras y... No sé, cristales. Diversas partículas. Que ciertamente se diferencian una de la otra. Se diferencian entre sí. Y esto pasa con todas las cosas. Por ejemplo, si yo... Te muestro... Un riñón. Pues tú vas a decir... Un riñón. Ya está. Pero pues está hecho de tejidos, de los tubos renales, de las pirámides renales, de las 800.000 nefronas que tiene y tal vez me digas, bueno, o sea sí, pero es que esto es parte de una misma cosa, es como el riñón está conformado pues de lo que hace un riñón, un riñón y en cambio un cerillo, digo, un termo y un cerillo pues nada que ver, pero si tú los ves como desde afuera, así como la tierra vista desde el espacio, pues tú ni me diferencias a mí de, de mi pluma, ni es el termo de la caja de cerillo. pero este ya es en un contexto más grande, astronómico, etéreo, pero bueno, que yo me voy a centrar en ese plano humano en el que vivo, que es, pues, donde está el esquema del termo y el cerillo. Sin embargo, yo no quiero ahondar tanto en repetir ese mismo esquema de esta cosa material sin vida, que mira, este concepto yo no lo tengo muy claro Y me rehuso un poco a creerlo Pero ese es tema para luego Lo que quiero decir es que no quiero repetir el mismo esquema De que, ah, pues voy a poner una lista de cosas que son Y que no son, porque pues Prefiero enfocarme en ideas o conceptos O pues en los humanos, más bien Por ejemplo, cuando se genera un chisme Imaginemos que a mí me cae mal Yo que sé, Timoteo Entonces yo empiezo a generar o a propagar ciertas Mentiras de este dude Y así que va a haber gente que va a creer Esta mentira que yo dije que ya Va a llegar un momento en el que se va a separar la idea de mí y va a ser más bien la idea respecto a Timo. Pero también va a haber una gran cantidad de personas que no crean estas cosas que yo he dicho, Ya sea porque saben que yo las inventé o porque conocen a Timoteo o pues... Whatever. Suponiendo que esta idea se empieza a expandir tanto que ya no hay manera realmente de desmentirlo, es algo así como un efecto Mandela que tanta gente termina creyendo lo que ya nadie sabe que es verdad y que no es verdad, o como los recuerdos falsos que nos vamos implantando o pues esa teoría en la que, va the way, yo creo, de que no existe una realidad sino depende desde el margen de referencia desde el que se esté observando. Yo creo que es como tipo el gato de Schrodinger. Que está muerto y está vivo al mismo tiempo. Pero pues nosotros somos a la vez el gato muerto, el gato vivo, la caja y el guay que está viendo la caja preguntándose qué le pasa al gato. Y estos cuatro al mismo tiempo. Hubo otro tema que sería el arte, que en realidad ese es un tema que preferiría no tocar en YouTube. El arte es... La obra, la técnica, la perspectiva del artista, la perspectiva del espectador, el concepto, la crítica, etc. Cada uno por separado y todos juntos al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo, pues no es todo al mismo tiempo porque si para ti el arte solamente es la técnica y tú crees fi firmemente eso, no importa qué tantos argumentos te dé yo para este convencerte, por ejemplo, de que el arte solamente es la perspectiva del espectador porque tú lo vas a negar rotundamente y si yo solo creo que el arte es la perspectiva del espectador pues yo también voy a negar rotundamente tu creencia de la técnica esta. Entonces, en cada realidad hay una verdad distinta que pues se va modificando respecto al margen de referencia. Y por eso creo que una cosa no es solo la cosa, sino es lo que no es y también es todo lo que se dice de ella. Pero cada quien decide qué toma, acepta, selecciona, escoge <risa> o el verbo que prefieras. Tú decides qué aceptar y qué rechazar, tanto en ámbitos externos como en ti. Me refiero a, a que la gente siempre va a tener ideas de ti, va a tener imágenes de quién eres, de cómo eres. Y, y se generan expectativas indirectas. Y tú decides si aceptas esto que se dice de ti o si no, si le das importancia o no. Porque no puedes hacer nada al respecto por cambiar esta mentalidad realmente, por más que tú justificarlo o explicarlo no puedes meterte la mente de la persona para asegurarte de que te tenga como tú quieres que te vean y pues bueno esto suena como tipo a, a speech motivacional pero pues es que ah, yo que sé, por ejemplo un gato, el gato es el gato pero también es lo que creo del gato si para mí el gato es una esponjosita llena de amor pues el gato puede decir como que muy tupedo <ríe> si crees eso y luego va a tirar un jarrón ¿no? o por ejemplo si yo digo para mí el gato es una máquina de matar y el gato es muy tupedo si quiere hacer eso y luego se va a lamirle la jeta a otro gato pues o sea el gato pues muy por su pedo pero para mí yo no puedo separar estos conceptos que tengo del gato con el gato ahora que lo pienso esto suena como... es un poco como el mundo de Platón el mundo de las ideas de Platón pero no, no me acuerdo muy bien la verdad de ese tema que está el mundo de las ideas y el mundo de las cosas que supuestamente eh, las ideas son mejores o algo así. Pero yo creo que no hay una separación. Bueno, en mi, en mi, en mi, en mi realidad, mi margen de referencia es que no, no hay separación. En fin, básicamente es la anécdota de darme cuenta de que esa frase dejó de tener sentido. Porque tal vez yo ya no creo en eso. De que una cosa no es lo que se dice de ella. Pero bueno, quién sabe. Nos vemos la siguiente semana. 一家